Lo noté en sus ojos muy rojos, se notaba que había llorado mucho. Su cara solo reflejaba la pena y quise saber cuál era su condena. Alguien la maltrató, me dijo claro, le pregunté si podría ayudarla. Me miró dulcemente y me dijo Gracias, su gentileza me embarga Y nos tomamos un café Y me explicó punto por punto Su matrimonio era un desastre Desde el primer día justo El primer día ya debía haberlo dejado Pero te acomodas y piensas, puede cambiar Y un día y otro día, todo se fue culminando Y vinieron hijos que te fueron atando Y ahora desesperada buscaba otra vía las noches se las pasaba que no dormía. Pidió ayuda, pero nadie se la concedió, pero hoy por casualidad he llegado yo. Y nos volvimos a ver más veces, y fueron haciendo sus esperanzas, y era una buena mujer a ultranza Ahora somos pareja, feliz con creces Ahora somos pareja, feliz con creces Ahora somos pareja, feliz con creces uh -uh. Son historias que pasan uh -uh. Con frecuencia en la vida puede pasar Son historias que pasan Con frecuencia en la historia puede pasar Son historias Que pasan Son historias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 Ay ay ay ay ay ay ay y siguió contando y contando Ay ay ay ay ay ay ay y siguió contando y contando El primer día ya debí haberlo dejado, pero te acomodas y piensas puedo cambiar.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 por casualidad... He llegado yo, he llegado yo... He llegado yo, he llegado yo... Ah, son cosas que pasan en la vida. Historias que nunca se cuentan. Y si se cuentan, pues, uno se las cree o no Pero pasan con mucha frecuencia Con mucha frecuencia Con demasiada frecuencia Son historias que pasan Con mucha frecuencia Con demasiada frecuencia Y nos volvimos a ver más veces y fueron naciendo sus esperanzas era una buena mujer a ultranza ahora somos pareja feliz con creces y nos volvimos a ver más veces y fueron naciendo sus esperanzas era una buena mujer a ultranza ahora somos pareja feliz con crecer feliz con crecer ahora somos pareja feliz con crecer feliz con crecer feliz con crecer, feliz con crecer. Feliz con creces, feliz con creces, somos pareja, feliz con creces, feliz con creces, feliz con creces, feliz con creces. Con creces.